Buscamos la luna solo por vos, baby. Salgo fuerza de la nada y lo macho de plata solo por vos. Estaba preparado para vivir la vida solo de una vez. Cuando en realidad estaba buscando on, buscándote. No soy bueno para mostrarte lo que siento, ya lo sé. Pero sé que mi buenos aires te transmiten santa fe. Mami, chula, polvo me hago bueno, me hago malo. Polvo pierdo por bocano, mami, en esa estamos. Ojalá entendiera que soy la única y primera. Así que vengan los que quieran, los de afuera son de palo, mami. Sé que a veces debe pensar que no te pienso. Mientras fraño borracha la inseguridad, los besos. A la luna le pregunto si estás bien. Cuando no estoy, mientras que desde acá estoy contando los días como un no. Y de vuelta estoy en la misma casa, en el mismo barrio Merodeando por la noche como un perro solitario Caminaba sin rumbo y terminé en tu vida Chocándome con tus ojos y aterrizando en tus labios Bajo por la noche cuando cae el sol Buscando la luna solo por vos, baby Saco fuerza de la nada y lo mancho de blog Solo por vos, baby Ropa tuya con tu olor Que me hacen recuperar la fe que tengo en el amor Mateo y truenos se pelean para ver quién te hace mejor Si las malas lenguas dicen te están haciendo un favor man. El barrio me conoce más, yo soy un turro bueno Dispuesto a dejar la sangre solo por vos y mi mamá La balas que te tiren la recibo con el pecho Dejo la vida una noche para verte a la mañana yeah. uh -huh. Me cuesta mucho dar detalles, clip y cartas Hice lo mejor que pude para dedicarte una frase Y aunque siempre me pidas más si se me haga imposible Siempre vas a tener un soldado pase lo que pase Bajo claro por la noche cuando cae el sol Buscando la luna solo por vos, baby Saco fuerza de la nada y lo mancho de blood Solo por vos, baby oh, Dejo mi alma entera, only for you Saco fuerza de la nada y lo mancho de blood por la noche cuando cae el sol Buscando la luna solo por vos, baby Saco fuerza de la nada y lo no mancho de blood Solo por vos, baby Dejo oh, oh, mi alma only for you Saco fuerza de la nada y lo no mancho de blood, baby Siempre fuiste un punto aparte entre tanta gente tú siempre tan ignorante pero transparente Desayunarte como pan caliente Convirtiendo tus instantes en un para siempre